Queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora están escuchando este video. Bienvenido a eh, los videos de los martes. Bueno, eh, yo les advertí: este año iba a ser un año mucho más místico, mucho más eh, lleno de ángeles y de energía. Eh, eh, vamos a ir descubriendo. Eh, en este caso lo que les quiero presentar es la cábala hebrea. Ustedes ahí, eh, a ver, no, de este otro lado, ahí van a ver. <ríe> bueno, ahí, esto, muy bien. Ido. Eh, eh, Ven lo que es el árbol de la vida el árbol de la cábala hebrea eh, con sus tepirot con sus eh, eh, diez tepirot eh, más uno que eh, está oculto, eh, así es eh, la cábala eh, y arriba tienen el logo de los ángeles. ¿Por qué? Porque la astrología, hay un tipo de astrología más mística eh, que, que toma de la cábala hebrea los 72 ángeles guardianes. Entonces, eh, lo que hace es dividir esos 72 ángeles guardianes. Eh, a lo largo de los doce signos, o sea, a lo largo de todo el año. Y les da, según los planetas, eh, le da a un ángel específico para que eh, proteja el planeta. En este momento, en este día Marte eh, 24 de Enero, que estamos iniciando eh, este ciclo especial, eh, el ángel eh, que nos está protegiendo es Umabel, un Umabel. Umabel. Este ángel es el ángel número 61 de la Cábala Hebrea, y rige desde los 0 grados hasta los 5 grados de acuario. Y en este momento hoy eh, estamos a 4 grados de acuario, o sea mañana va a cambiar el ángel, pasado mañana en realidad. El mejor horario para invocar a este ángel es entre las 20.01 y las 20.20. .20 de cualquier día, porque a su vez, así como en astrología, en astrología horaria, se los divide a lo largo del zodíaco, también se lo divide a lo largo del día. Entonces, tenemos a un Mabel que con este ángel puede conseguirse la amistad, ya sea para conservarla, para reanudarla, para crearla, una Conducta de acuerdo con la ley divina. Eh, con este ángel se puede conseguir la orientación correcta de los aspectos, de aquello que te afecta. Eh, con este ángel se puede conseguir, invocando a este ángel, eh, se puede conseguir el retorno a Dios de los que han perdido el sentido de la ley de la ley divina, de la ley planetaria, de la ley del planeta, ¿sí? eh, de la ley de las energías. Y se puede eh, conseguir, el invocarlo para conseguir el conocimiento en astrología y en física. Por eso decidí hoy empezar con eso, con este tema de los ángeles. Eh, maravilloso para todos los estudiantes de astrología de patagoniaastral.com eh, para todos los que están en nuestro grupo de Telegram t.me barra curso de astrología bueno, al final del video van a tener todas las redes sociales donde pueden encontrar esta información. Eh, y donde pueden convertirse muy fácilmente en astrólogos. Y ahora con una herramienta más energética, que pueden invocar a un Mabel para tener el conocimiento en astrología y en física, nada menos. ¿Cuál es eh, una invocación? No, no necesariamente esta tiene que ser la invocación, pero es la que a mí me enseñaron. Y entonces yo quiero invocarlo de esta manera. Que mis pasiones sean, Señor, las de amarte y bendecirte. Que mis afanes de construir sean los de edificar tu morada. Que la búsqueda en mis propias entrañas que no tenga otro objetivo que el de encontrarte en ti, a ti, perdón, en mí. Tú eres, Señor, mi pasado y mi porvenir. Y solo la pérdida de tu amor puede hacerme sufrir. No te alejes de mí, ámame, a fin de que los que a mí se acerquen en busca de amistad pueden, puedan encontrarte en mí, en mí un contacto contigo. Que todo mi libertinaje se reduzca, Señor, a un afán inmoderado de ti. Y como siempre les digo, eh, recuerden que Dios, el Señor, cuando hablamos de Dios, el Señor, está dentro de cada uno de ustedes, está adentro de cada uno de ustedes, búsquenlo ahí adentro. El primer video de este canal de hace muchos años, cuando empecé, creo que desde el 2013, eh, creo que está cumpliendo 10 años ese video eh, y es el video más visto del canal, eh, es de Opono Opono. Eh, y ahora estamos empezando un ciclo nuevamente con esta astrología que es una astrología eh, menos científica, más mística. Eh, sin descuidar, por supuesto, eh, lo básico, la base de la astrología, que lo vamos a seguir viendo todos los sábados. Eh, espero que les haya gustado eh, este video, eh, que eh, me digan en los comentarios eh, si les gustaría conocer cuáles son sus ángeles guardianes, eh, sus diez ángeles guardianes que la Cábala Hebrea les reserva exclusivamente para cada uno según su carta natal. Eh, en realidad es la astrología cabalística la que les reserva según eh, sus planetas eh, un ángel en particular, para cada uno y para cada cosa. Si querés eh, tener tu carta natal angelical, eh, bueno, ponete en contacto conmigo, más 54-9223-693-9502. -9 -9 te lo voy a dejar abajo, por supuesto, y si no, ya sabes que te puedes poner en contacto de un millón de maneras, tenés todos, eh, todos, por todas las redes sociales, ahí estoy. Eh, mi nombre, por si no me conoces, es Marcelo Echeito Díaz y me resta pedirte un favor. Que si te gusta el contenido que estás escuchando del canal, te suscribas al canal, le des clic a la campanita, así te avisa cada vez que subo un nuevo video, que eh, lo compartas con tus amigos, con tus familiares, con gente que vos creas que puede necesitar, en este momento a un eh, y que eh, además me dejes un comentario, y eso me ayuda un montón. También te puedes hacer gratuitamente miembro de patagoniastral.com, que es nuestro portal de astrología. Y que esto también va a estar ahí. Nos vemos el próximo martes. Chao, hasta la próxima.